Qué pasa, poderos. Soy Kiley y estamos de vuelta con Ion. Hoy voy a sacarme un poquito para el micro. Hoy os voy a hablar un poquito del sistema Cubics. Eh, le damos aquí al menú y aquí le damos Cubic. ¿Qué son los Cubic? Son, eh, digamos, una nueva forma de eh, mejorar las estadísticas de nuestro personaje. Por ejemplo, el Will Cubic, nos sube la puntería, la Curacy, veis más 46 más 66, más 24. Silencio Cubic, pues nos sube el Magic Resistant, la Resistencia Mágica. El Oa Kubik, el Shield Defense, el Honor, el Parry, y aquí lo podéis ver todo, ¿vale? Yo lo único que no sé, no sé, no me he informado, no he buscado, es que si tenemos límite de Cubi o si podemos aprenderlo todo. Vale, ahí no lo sé. Yo lo que sé dónde se consiguen los cubis y cómo se eh, cómo se. Se ha, cómo se equipan. Bueno, cuando los cubis se consiguen entrando en una distancia De un suguito que va apareciendo aleatoriamente por el mapa. Ahora ¿vale? mismo pues está aquí, ¿vale? Aquí está, Cubi Black Garakeeper. Es un cubi, un sugo que suele aparecer siempre al lado de alguna, algún campamento. Sea del bando quien sea. Por ejemplo, el vídeo que voy a mostrar ahora, que lo grabé ayer, lo grabé otro día. El cubic me salía que estaba aquí, ¿vale? Pero luego estaba aquí. Y aquí estaba los horario. Y tuve que coger yo con Tommy Guavo, con Tommy... Con Tommy Valentía. Y se hacía tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui. Lo rodeé y cuando vi que pude, le eché fe a las dos helio y me metí. No me metí dentro porque nunca aparece en el sugo dentro del campamento, aparece al lado, no pegando, pero a una distancia suficiente para que el bando contrario pueda acceder al sugo sin comprometer a la defensa que hay adentro. Vale, es así: que si sale aquí el sugo, aquí por ejemplo está el sugo y ya se ha salido el suco, eh cuando llega, un más, cuando llega a un máximo de jugadores, se va. Si aparece que es Hugo y tú eres Helio y esto es modian puede ir perfectamente a Hugo. Lo malo es que te puede ver algunos helio. En fin, y bueno, cuando nos acerquemos, recordemos que tenemos 5 segundos de cateo. Es ¿eh? sí, decir, cuando le damos al Hugo para, para entrar, no es instantáneo. Tened eso en cuenta que hay por lo menos entre 5 y eh, 6, 7 segundos de casteo, es ¿eh? si. Sí. La típica varita esa que sale, ¿vale? Que se llena y no mete dentro de, de la distancia. Y bueno, ¿cómo es la distancia? Pues lo vais a ver ahora. Así que vamos a seguir con el vídeo que grabé el otro día de cómo se hace el cubic. Es muy fácil. dos mil años más tarde. Bueno, una vez entrado aquí en el cubinar en el Cubic Lab, que me ha costado entrar porque de hecho ha salido un sitio que está de parte de los helios. Eh, vosotros no lo habéis visto porque mientras que llegaba no llegaba. Ya simplemente es pues, hacer la instancia que se parece a la misma instancia, a la misma instancia de Taki. Se parece a esta, a la a, a, a, a... Secret Munition Factory, pero es un poquito más fácil de hacer, ¿vale? Vamos a hacerla para que la veáis, para que traiga el loro de lo que cae y lo que no cae. Vamos a ver, yo he con una vida jodida porque... Me metió ahí con los con lo, con lo helios a, a dar por culo. Vamos, lío. Esta había una para curarme, que es la que me voy a usar porque como me han jodido al entrar aquí, pues... Esto ya sabéis, es ¿eh? igual que la munición, eh, tenemos varias skills, unas son de área, otras son de, digamos, de un único objetivo Y tenemos que tirar para adelante, pero tenemos que estar atentos porque eh, a veces, por aquí, puede haber cubic, eh, cubic tirados en el suelo Hay que estar atentos a esto, vale, a ver cuál es una que ataque en área, vale, cinco target, target, vale Ok, tengo que estar atento a ver cuál es la que tengo que usar porque no me acuerdo, la verdad. Vamos a otro rápidamente. Ya por el gordaco, que es el peligroso y ya me viene por ahí a dar, a dar miedo. El peligroso y quita mucha vida, eh. A ver, la está haciendo no, no tan complicada como, como la otra, como la, como la original. Pero... Es peligrosa. Para allá. Yo que no me acuerdo cómo era. Eh, Ruben, es vale. Vale. Atento siempre, porque a veces por el suelo suele haber cubic tirado, ¿eh? Ahí, ahí, vamos a ir esto. Y esto para hacer a reventar la runa. Vale, el 3 es para hacer reventar la, la, la runa, vale. Mira, esto para curarnos. cogerlo ahí, reinventándolo todo veis, no es tan complicado como, como la como la original pero tiene su cosilla y atento porque a veces me he encontrado que runa tira. mira, veis, ahí hay uno, veis surval, hay un, ya una una runa tirada Vamos a reventar primero a este Que es peligroso El granullón es peligroso Ya digo, lo bueno es que va soltando vida Aunque tenemos una skill para curarnos Pero eh, bueno sabe eso Ahí Le cargamos la runa y se la echamos Le damos ahí la reventamos Voy a curarme Voy a curarme Uf, me ha reventado. No me ha dado tiempo a curarme. No pasa nada. No pasa nada, eh. Nos esperamos a que llegue el tiempo y nos vamos al principio y seguimos para adelante. Ya me lo he hecho otra vez eh, con, otro, con otro, personaje y no llega a morir, pero bueno, eh, es como todo, ¿no? No siempre va a salir la partida como uno quiere. También estoy más atento a, a digamos que a, a explicarlo y claro, y aparte de que estos son más duros, estos son más me hijo de su madre. Bueno, vamos damos Vale Le cogemos el cubic. Bueno, el cube. El cubo. Y luego vamos a ver cómo se usan, ¿vale? Esto vamos a ir a por los cañones, que son los peligrosos. Vamos a ver, vamos ya por el cañón. Es peligroso. Tiramos de que no haya más cubos. No solo va por aquí más, en vez uno. Lo de uno. Los demás cubos están. está acá adentro, vale? Va para adentro. Quitancia no va muy complicada si se sabe hacer y si tiene cuidado. Vale, no es muy complicada. Esto lo mandamos todo por culo, para que no cree bicho. Y a por el gordaco. Vale. Esto, cuando salga el amarillo, pues usamos esto, creo que era así, no, era era, era era con ese, con el que revienta mucho, con ese era. ¿Veis que hay un amarillo y otro azul? No, pues bueno, eso se usan para una especie de bichito que hay, que no paran de explotar, son como bichitos que se suicidan, pero vuelven a rearmarse, pues con eso los destruimos para siempre. ¿Veis que viene para acá? Veis, revienta y se alma, pues. Usamos esto. Y si nos dejan, si nos dejan, si no, pues. Si nos dejan, si no nos dejan, si nos dejan pues por culo, nos vamos un poquito. Y si no, pues nos vamos ya por el gordo y todo por culo. Si esto es así, esto es, es, es un caos El gordo ya se ha destruido. Se vuelve a armar en uno más gordete. Curaros que si no morís. Ya se si me puede quitar el medio a ese ya de una vez. Vamos, ya hombre. Ahora. Ahí está. Vamos, ya, ya está. Ya me lo he destruido. Y esto ahora esto. Y esto otra vez. Esto es un... no para. Esto es aguantar, aguantar, aguantar. Y, y aguantar te lo mata todo, ¿sabes? Aguantar y arrodeones. Lo que hago es hacer limpieza. ¿Ves? Y ahora me ha salido uno azul. Pues me vengo aquí. Y si me dejan, que pasa que no, cuando esto nos salimos fuera de la zona, que es obvio, eh, es obvio, eh, algo obvio. Nos quitamos esto primero que nos dan por culo, ahora. Le damos... Nada, que no, que no, que no pueda ser. Bueno, venimos aquí. Mientras los hugos están ahí a, a hostia limpia con el... Ahora, ahora, corre, corre, corre, corre, corre. ahí va, perfecto. Aprovechamos ahora un poquito, que nos han dejado un poquito de aire, y volvemos a darle al gordaco. Nos alejamos, que no nos pille el ataque, si no vas a ser pupa, y la pupa no la caremos. Vamos, otra vez ahí, otra vez aquí. epa, epa, epa. epa. Ahí. Otra vez aquí el... la bombita esta. Pues la damos aquí y le jodemos la vida. Si no lo dejas, ya otra está, porque están. Esta aquí dando por culo. Este ya está... Ya está reventado Dale Gado Lo curamos Y cogemos los cubos Agresor Vamos a darle Ahora va a ser una risa Porque seguramente cuando apáritas me van a reventar los helios, sabéis? Pero bueno Este es survival Con... No puedo porque tengo muchos ítems Pues... Habrá que vender mierda Ahí va Y el defender cube Vale, cogemos Este que hace Vale javen, ok eh, para explicar un poquito los QB. Bueno, pues vamos a reírnos. Vamos a afuera que me van a reventar seguro. Voy a salir al, al lado de los helios. Hasta el día al lado de los helios. Corre, corre, corre, corre. Corre. Corre, corre, corre, corre que no me han visto, corre que no me han visto, corre que no me han visto, que no me han visto, corre, corre, corre, corre. ¡Uh! No me han visto, he hecho un ninja. Dime que tengo escro, Tengo crow para, ¿no? Pues sí. Que odem a faca. Elio, o acabo de ser un ninja, que os flipáis, he entrado en vuestro morro, bueno, he usado Fair para poder entrar y encima he salido no me ha pasado nada. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con los cubics? Con los cubos. ¿Te veis? Tenemos 18 de Bronzen Holopen Aegis Cubicle, 1,29 de Bronzen Yarkion Life Cubicle. Y 8... Eh, bueno, también tengo más. Tenemos los bronce tricobles sin cublic y los 8 estos. Le damos aquí. Le damos a cubic. Y bueno, aquí veis ¿Vale? Tenemos varios. ¿Qué suelo hacer yo? Le doy aquí. A registrar todo. ¿Veis? ¿vale? Y ya me ha subido, por ejemplo, este me ha subido el HP más 429. Este nada, porque no tengo eh, nada. A ver, el otro ha sido el. ¿Cuál sido el otro que hemos subido? Este. Este, en Progress. Cuando lo tenga todo, tendré el mayor resistencia a más 26. Y este, el acurazi y demás. Es una forma, digamos que, de. de mejorar nuestra, nuestra estadística. Mira, mayor resistencia, ¿dónde está? he visto antes por aquí. Ah, porque aún no lo, lo he podido llenar, pero este sí he podido, ¿veis? Este sí he podido Te este ha dado 336 de vida. Y te este ha dado Healing input 8. Bueno, para curar... Para curar sea ¿no? Bueno, ya he visto cómo eso se nos Kubi. Recordar que hay que buscar este icono, ¿eh? Recordar que hay que buscar este icono. De todas maneras os saldrá un aviso en el mapa Y vais Yo eh, he venido aquí, pero me había salido aquí arriba Vale Y allá le han quitado la ambodia Y he tenido que ir aquí andando, que estaba todo lleno de helio Y me he metió entre media como un campeón y le he hecho un ninja Y me metió y os he enseñado el vídeo Y bueno, esto ha sido todo sobre los cubis Es fácil y... Eso, eh, no me queda así Si alguien puede aportar más, que lo ponga si me, corre... si me he equivocado en algo, pues he bienvenido que me digáis y me corrijáis, pues lo que me haya equivocado. Sin más, soy Killer nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós